Estos chayoteros no pueden entonces, con mi cabecita de, de algodón. Y entonces estos infames miserables del gobierno, de la presidencia, ¿sí? Sí, presidente, de gente que trabaja con usted, hace tú, un, tú, tú, tú, un video fascista donde nos denuncia a Loretta, a ti y a mí, que fuimos con fotos al lado de García Luna, que fuimos a los periodistas amigos que visitaron el búnker. Ah, a ver la plática esta, sí. De, de, uh, Alto nivel. Algo ah, mejor. Es que viene, todo viene. Y tú le dices, todo le viene porque en la mañanera. Ah, porque la primera vez que me echó la lámina para sacarme del tema, estaba pues, yo diciendo que para evitar el presidente el tema del Día Internacional de la Mujer, o sea, el día siguiente, el jueves 9, había dicho desde el día anterior, la mañanera va a ser en el búnker.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 Ay, qué pendejo, pues ¿Sí? no sabe que somos reporteros Bueno, pues no sabe, porque él, pero quiere, él tiene quedar bien con el presidente, ¿no? Y entonces reproduce eso ¿Y por qué no sacó fotografías ah, no, de nosotros con López Obrador sí, o con eh. algunos de sus funcionarios? Yo también he visto, no sé, a Ebrado, a, a quien a ver, quieras no. ¿Y por qué chingados este no, no se mira. exhibe así? A, a ver, ver, no se exhibe, no se exhibe no, pero, pero lo hace como denuncia a sí, ver. Ah, sí, denuncia, a sí, ver, a denuncia ver. es fascista Pero mira lo que le contesté, Carlitos Ay, la mamá del Chapo. <risa> miren lo que me contestó se, se le cayó esa foto a Villamil Se le cayó a este imbécil Fíjate que este bribón eh, Ha venido tomando el pelo desde hace muchos años eh, Fue inclusive Corresponsal maletón De una publicación donde yo estuve 22 años y pico Y nunca se le tomó en serio y después hizo carrera y se acomodó en el cuatroteísmo a partir de su vocación de la mezuelas y es un sectario que, que se conduce con la idiota idea de que es de izquierda pero tienes razón, es un protofascista claro. local es de alguno de los estados del centro, es un miserable y la sociedad mexicana le está pagando por cierto, el otro día me enteré no, poco dinero Alrededor de 140 mil pesos al mes Este Para que haga las chingaderas No, las que se sucia de... Que se le da Y ah, debe no. estar detrás de la recua esta sí. De los, Vizcones, los, delados, sí. los y sí Los que se la pasan sí. ajá, Lamiendo ajá. Híjole, no voy a decir que Al presidente López Obrador sí. Qué vergüenza sí. <risa> Este Miren este, eh, una vez más voy a contar lo del saludo a la mamá de Guzmán Loera eh, estamos haciendo un camino que por cierto ya debe estar por concluirse de Badiraguato a Guadalupe y Calvo Chihuahua Badiraguato es Sinaloa y eh, Guadalupe y Calvo es Chihuahua Este, estamos haciendo ese camino en la sierra como otro que ya también terminamos que es de Tamazula que es el límite de Sinaloa con Durango Tamazula es Durango, ahí nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en Tamazula, Durango ese camino va de Tamazula a Canelas Durango, se están haciendo estos caminos como otro de San Ignacio Sinaloa a Altita, Durango también, porque es una zona marginada, eh, abandonada completamente y estamos ahí trabajando eh, con programas de bienestar. Ahí se está aplicando en toda esa región el programa Sembrando Vida. Y se están dando opciones para que la gente no se vea la necesidad de sembrar marihuana, guamapola. Es eh, toda una labor que se está haciendo de desarrollo. Entonces, voy a una supervisión, a ese camino. Eh, de Badiraguato, allá a Guarupicalboy, y en lo más alto, ahí se pasa muy cerca de una comunidad que se llama Las Tunas, que ahí vive la mamá de Guzmán Loera, y creo que de ahí son ellos, de esa zona, son originarios. Entonces nos vamos, pues está este, eh, abriendo el camino en la parte más alta de la sierra, los camineros que hacen estas obras ¿no? extraordinarias de ingeniería civil. Y te, vamos hasta allá y eh, nos explican cómo van. Y es una, eh, una lona con las mamparas, hasta donde se pudo llegar. que Se está abriendo eh, se estaba abriendo eh, la sierra, lo más alto. Y rejas. Y entonces me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loer y que quería hablar conmigo, porque me quería entregar una carta entonces, ya cuando vamos, termina posición del de avance del camino ya nos subimos a la camioneta y este y está la camioneta de la señora esa camioneta, ¿no? entonces, le digo, espérate le dije, que iba manejando, espérate, espérate, espérate me voy a bajar, y todo el mundo dice qué no y me bajé, y la fui a ver porque es una señora mayor y la saludé y me dio la carta, y me dijo es que no permiten a mis hijas este, visitar a su hermano en la cárcel, le quiero pedir a ver si usted nos ayuda, para que vayan ellas, yo ya no puedo ir a verlo le digo, yo lo veo, y sí lo que me decía en la carta era eso, y ya la saludé y me subí de nuevo a la y ya ese es el gran vínculo, ¿no? el gran escándalo, bueno, la carta fue tan en privado todo y en secreto, todo que se la entregué a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la hicieran llegar a la embajador, al embajador de Estados Unidos. Y luego contestaron de la embajada que sí le iban a dar la oportunidad a una de las hermanas de Guzmán no era para que lo fuera a ver. O sea, fue un trámite. Pues eso es este, la contestación este, que me hizo este, López Dóriga. ¿no? Ese, ese, ese saludo, como se los estoy eh, explicando, exponiendo. Yo no tengo Nada de qué avergonzarme. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso resisto. Si no, ya me hubiesen destruido. No se puede participar en un proceso de transformación sin autoridad moral. Imagínense enfrentar una mafia como estos. Los jefes de estos, porque estos son voceros, los capos de capos del poder económico, que eran los dueños de México. A veces son más eh, prudentes los de la cúpula, los de arriba, que los h 5 Esos son los que se sienten más este, ofendidos, porque los de arriba, este, primero arriba, eh, pues lo único que les preocupa es, a ver, eh, ¿estoy perdiendo dinero en mis negocios? No, ya no estoy ganando lo que ganaba antes, pero sigo haciendo negocios y sigo obteniendo utilidades razonables. Entonces, son más respetuosos. Pero los eh, segundones, los este que están al servicio de los machuchones, son los más molestos, irritados son como ciertos sectores ¿no? de la clase media, aspiracionistas. O los ladinos que este, abandonan sus orígenes, reniegan de sus orígenes y se transforman. A veces se vuelven hasta los más soberbios en contra de su clase y de los de sus culturas se avergüenzan, sí y este, se dan este, baños de pureza y se sienten superiores se sienten yo les llamo de la moronga azul. <risa> bueno, vamos, adelante.